Se trata de Juan Luis Gómez de 28 años de edad, residente en Los Rieles, quien denunció este sábado ante la institución del orden que fue agredido en horas de la madrugada por varias personas en un negocio de drogas en la comunidad de Los Rieles abajo de esta ciudad. Eh, Roini, el hijo de Miguel, va a mi casa a las una de la mañana y me llama y yo salgo de mi casa y cuando salgo de mi casa, él me dice a mí, vamos a hacer una diligencia aquí. No sé lo que él quería que yo hiciera cuando ella sale, primo mío. Cuando yo arranco con él, que llegamos allá donde él me lleva, al punto de droga, él me agarra y me mandan a amarrar. Cuando me amarran, él me, prende, me me echa gasolina en los pies, en el pantalón, y me prende un fósforo. Me dieron saco de pago, saco de ramalazo, me dio un par de cachazos. ¿A qué tú crees que se debe? Eso se debe que Juancito, se agarró y se iba a llevar un saco de droga que ellos se la dan a guardar ya a él mismo y dijo que fue él me vio a mí que se me iba a llevar la droga usted cree que si un trabajador caiga una pistola de un punto y me ve a mí que yo me iba a llevar un saco de droga usted cree que me va a dejar ahí? me va a matar de una vez yo soy de los rieles Juan Luis Gómez 28 No. Yo le voy a decir algo. Yo fui un agente que yo fui un delincuente. No le voy a hablar de mentiras. Yo he hecho de todo. Hacía de todo porque ya yo no lo hago. Lo que trabajo construcción que mis manos se, den, se dan cuenta ustedes. Vivo trabajando. Ahora mismo yo no puedo hacer un día porque cómo lo he hecho, vea. Si me pudiera quitar el pantalón en serio, vea, vea. ¿Usted cree que puedo trabajar? ¿No puede? Dígame. O oh, que hagan justicia. Porque esto no se puede quedar así y no puede estar haciendo y, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y que se quede todo así. Dígame. No, yo pude irme yo porque quemé la soga donde yo estaba amarrado con la candela subiendo. Mi dio, que le pegué la candela a la soga, la soga partió. Entonces yo hice así el pantalón y me lo bajé con tu candela. Eso pasó en los reiles abajo. Gómez expresó que teme por su vida por lo que pide las autoridades hacer justicia. Para NTN, Iliana Durán.